volverán a su vida normal, volverán a hacer su rutina, volverán a ser gente infeliz, volverán a, a esa vida que no quieren y que tanto se quejan. ¿Por qué? Porque no toman acción. Porque un deseo en sí no cambia nada, un quiero, quiero, quiero, pero no haces nada, no pasa nada. Es muy loco pensar que haciendo lo mismo vas a tener cosas distintas. Tienes que tomar acción. De nada te sirve todo lo que estás aprendiendo aquí si no tomas acción. Es absurdo. No gastes tu tiempo. Yo prefiero hacerlo antes que desear. Basta ya de excusas. Basta ya de creer que no eres suficiente, que no tienes ni idea de redes sociales, ni idea de marketing, que no... Basta ya de eso. No dejes que el miedo se apodere de ti Hay una historia muy buena Que pasó hace unos años Cuando Twitter salió a la bolsa Twitter empezó a coger muchísimo, muchísimo valor Y entonces salió un, un periodista Diciendo algo así como Joder eh, Twitter, este, esta red social donde, donde simplemente te envías mensajitos de texto Y ahora vale no sé cuántos miles de millones Yo tuve esa idea Yo tuve esa idea, ya, pero fue otro quien la hizo, uno lo pensó y otro lo hizo, y esa es la diferencia entre las personas que creen su negocio online y las personas que no Habrá muchas personas que están registradas que lo van a pensar, van a pensar él ¿cómo sería mi negocio online? ¿Cómo sería emprender? ¿Cómo sería tener la vida que yo quiero? Pero habrá otras que no se queden ahí, habrá otras que tomen acción y que lo hagan Porque todas las personas que han pasado por la incubadora no se quedaron en un deseo, en un me encantaría poder. No, tomaron acción, se comprometieron. Y eso para mí marca absolutamente la diferencia. Porque hay oportunidades que pasan y no vuelven a pasar. Este año yo me quedé sin ver a Coldplay por, por imbécil, por dejar pasar oportunidades. Porque tenía la entrada de Coldplay en Berlín. Y como tenía mil cosas, el viaje a Bali, el todo, mil, mil, mil, mil cosas. Cuando miré el vuelo me salía muy barato, 50 euros, ida y vuelta desde Madrid, pim, pam. 50 euros, tengo la entrada, me voy a ver a Coldplay. ¿Qué dije? Pam, la cojo más adelante. Más adelante ya, cuando venga, cuando venga de Bali. Y llegué de Bali y cuando fui a coger el billete de Madrid a Berlín, eran 500 euros. Y la entrada me había costado 100. ¿Y qué hice? Dejé pasar la oportunidad. Por eso digo que hay oportunidades que pasan